El Señor designó a otros 72 además de los 12 y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios donde Él debía ir. Y les dijo, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni calzados, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero, que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverán a ustedes». Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan, Sanen a sus enfermos y digan a la gente, el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero en todas las ciudades donde entren y no los reciban, Salgan a las plazas y digan, hasta el polvo de esta ciudad que se me ha adherido a nuestros pies, lo sacudimos sobre ustedes. Sepan, sin embargo, que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que en aquel día, Sodoma será tratada menos rigurosamente que esta ciudad. Los 72 volvieron y les dijeron llenos de gozo. Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satán caer del cielo como un rayo. Les he dado poder para caminar sobre serpientes y escorpiones y para vencer todas las fuerzas del enemigo, y nada podrá dañarlos. No se alegren, sin embargo, de que los espíritus se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres ...estén escritos en el cielo. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Dos palabras del Evangelio del día de hoy que nos propone la liturgia. Jesús elige y envía 72 discípulos. Y cuando los envía, les da algunas recomendaciones les dice qué tienen que hacer y les da algunas cosas para eh, llevar adelante la misión. ¿Qué les dice primero? Que para ir a misionar, para anunciar el reino, tienen que tener una actitud, que es el confiar absolutamente en Dios. Les advierte que tienen que estar preparados porque la tarea no es fácil. Además, les dice qué es lo que tienen que hacer. Tienen que sanar a los enfermos, expulsar a los espíritus impuros y anunciar el reino de Dios. Y le da a los discípulos dos herramientas. El poder de poder expulsar a esos espíritus y la autoridad para someterlos. Cuando los discípulos regresan, están verdaderamente contentos, alegres porque lograron el objetivo que Jesús le había encomendado. Y entonces les comentaban a Jesús, hemos expulsado demonios en tu nombre, hemos curado gente, hemos resucitado a los muertos, hemos... Y Jesús se alegra con sus discípulos por el éxito que alcanzaron. Pero les advierte una cosa, que eso es lo importante que vamos a subrayar en la misa del día de hoy. Que los discípulos no se equivoquen en el motivo de la alegría. Porque ellos están contentos porque han visto que el poder que han recibido funcionaba. Entonces pudieron curar enfermos, resucitar muertos. Y además que la autoridad que, con la cual Jesús lo había, les había dado... Era cierta, los espíritus impuros hacían casos. Entonces Jesús dice, esas cosas son importantes. Pero hay algo que es más importante. No se olviden de eso porque esa es la razón de la alegría. Primero, el haber participado del reino de Dios. Lo segundo, de haber hecho participar a otras personas, a todas esas personas que le anunciaron el reino y aceptaron el reino, recibieron el reino. Y dice, alégrense por esto, porque ustedes colaboraron con la misión que el Padre me envió a realizar, que es anunciar el reino. Lo demás es añadidura, lo demás es consecuencia de anunciar el reino. Por eso, el Evangelio del Día de Hoy, la liturgia del Día de Hoy, nos invita a no olvidarnos ¿Cuál es la razón de nuestra alegría? El anunciar el reino de Jesús, el reino de Dios, y ser colaboradores con Jesús de la misión que el Padre le encomendó. Pedámosle al Señor que nos dé la gracia de ser fieles colaboradores en esta misión. Que así sea.